Hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido Fútbol de Santos Laguna. Aficionados arman bronca tras finalizar el Pachuca contra Santos. La jornada 16 del clausura 2021 de la Liga MX quedó marcada por los hechos violentos en los estadios. Luego de una larga temporada sin afición en los inmuebles por la pandemia del COVID-19, se registraron varias broncas en varios partidos en la penúltima fecha del certamen. Luego de la victoria del club Pachuca en el Santos Laguna, un conato de broncas se registró en las inmediciones del estadio Hidalgo. En las imágenes captadas se puede observar cómo en el estacionamiento del inmueble se registran empujones entre aficionados, por lo que las autoridades locales tuvieron que intervenir para evitar una mayor confrontación. Según los reportes, el primer caso se registró en las gradas del Cuauhtémoc, donde aficionados de Pumas provocó una pelea en una mujer que resultó afectada. El clásico registro tras la polémica victoria de Tigres Anderrayados, la bronca terminó con lesiones fuertes e un hincha de la pandilla. Finalmente, en el clásico tapatío de los grupos de seguidores del Atlas, protagonizó una disputa en las gradas del Estadio Jalisco y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo.